Muy buenos días, tarde esta noche, hoy estamos en un nuevo juego para el canal, que es uno de terror llamado Ellis Terror Game. Ya lo jugué un poco y me morí con esa cosa rara que está flotando, no sé de qué trata Pero creo que es de juntar dinero Bueno, vamos con el video La voy a pasar muy mal sí que no. Señor Miles, fue un hombre muy rico. Y esto significa una gran riqueza para mí. Solo necesito dañarme sus riquezas. El hombre desapareció hace un tiempo. Solo haré este trabajo y tendré mi vida resuelta. Firmado por Copeiro. No, no encuentro nada aquí. Me tendré que ir por ahí. Ya tengo miedo. ¿Aquí habrá algo? Nada. ¿Aquí en estos libros habrá algo? Nada tampoco. Aquí también habrá algo Una bolsa De dinero, ¿no? Nada, de verdad No me voy a encontrar nada aquí ¿Por qué? ¿Por qué vine a esta casa robada Nada, una bolsa Chido A ver Voy a salir Ay, ay, ay ¿Qué es esto? No. Aquí habrá algo A ver está un número, no me interesa, para que yo quiera. Un globo terráqueo antiguo. Un antiguo globo terráqueo. Me gustaría estar en cualquier lado del mundo, menos aquí. Ay, ay. Creo que no es buena idea tocar música ahora mismo. Una bolsa de dinero. ¿Otro? ¿Necesitaré estas cosas? No lo sé. Bueno, voy a salir un momentito. Espera. <risa> Tiene el ojo A ver, bueno. Dejémonos de tonterías y entremos. Aquí, a ver qué hay aquí. Nada. Una bolsa. Un serrucho. Me podría ser útil, eh. ¿Qué coño está pasando? Esta cosa estaba cantando algo. Bueno, sigamos. Ya ha quedado ahí. Otro ojo. Y una bolsa mucho mejor. Algo definite. Algo definitivamente está mal. Esto no es bueno. Cada paso más profundo me cuesta más de dar. Pero debo investigar más. pero quiero comprobar... Oh, por Dios. Bueno. Me quiero ir, por favor. No, no puedo. aquí Aquí nada. No mm, lo esperaba. Pongan algo en la tele. A ver, ¿me puedo tumbar en la cama? No, pero creo que fue usada recientemente. Se nota. A ver aquí. Ay, ay, ay. ay. Esto se está poniendo cada vez más raro. A ver. Pastillas para dormir muy fuertes. Alguien ha tenido muchos problemas para dormir. Y me imagino Yo también me imagino por qué, la verdad. A ver, voy a ver dónde está el monstruo. Uy, uh, yo iba a salir, está al lado de mí. Ay, ¿Va a subir? Él seguía golpeando. No me interesa, gracias por su cooper Un ojo. Mm, bueno. A ver, por acá habrá algo. Mientras el monstruo no está aquí, otro ojo. Gracias por su cooperación. Una bolsa, chido. A ver. ¿Qué, ¿De qué carga habla? Carga, carga. Se refiere que en este momento que sigo viendo, ¿qué clase de locuras está? Necesito deshacerme esta maldición. ¿Qué maldición? Dime. Otro ojo. Bueno, está bien. Una bolsa de dinero. Unas puertas de ladrillo. Voy a ver dónde está. Está arriba. Bien. Ay, ay, ay, Esto me va a costar mucho. A ver. Nada aquí. Nada. Nada por aquí. A ver. Por aquí debe haber. Uh. Necesito una llave. No puedo. Wow. A ver. Aquí hay algo, no. Una bolsita. Sí, está bien. A ver, otra bolsita. me voy a ir corriendo por el queso. Este, este espectro está siguiéndome. ¿Qué debo hacer? Estoy seguro el espectro me quiere atrapar, me está observando. Casi me huele, tengo escalofríos por todo el cuerpo. ¿Dónde debo ir? ¿Dónde debo correr? Ya, ya me pasó a dar miedo esto. Y eso que soy una persona muy difícil de asustar. ¿Dónde estará? Ay, debo de irme, debo de irme, debo de irme, debo de irme. Antes de que venga, antes de que venga, antes de que una bolsa. Gracias por su cooperación. Me voy acá, me voy acá. No quiero nada que ver con esta. A ver, voy a leer lo que escribí. Te necesité. ¿Por qué no en esta? No pude, al menos yo lo intenté. No Algo está pasando aquí. Por favor, arriba, arriba. Sí, así mérito, yo quiero. ¡Oh, por Dios! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! Ay, ay, ay, ¿Cómo me acabo de escapar de esa cosa, no manches, debo esperar a que se me recargue ah. Mientras voy a leer lo que escribí El fuego sigue ardiendo, sigue ardiendo. No, por favor, libérame, de verdad, lo siento Ay, ay, ay, esto se está poniendo cada vez más difícil de hacer esto Si me lo encuentro, me voy corriendo perra corre, corre, oh, Me logré librar de esa cosa. Oh. Ahora debo esperar que se me recargue. Mira, justo viene. Qué bien, qué bien. Voy a tener que esperar un momento. Mientras voy a revisar aquí si hay algo. Ay. Parece que no puedo abrir puertas, así que me puedo esconder tras de ellas. Ay, cada vez se pone esto más difícil. Siete bolsas y ver la historia y ya me voy de aquí. Bueno, me he armado de valentía. Corre, perra, corre. Me agarro el ojo. Uy. Me llevo esto. No puedo correr, esta maldición No de seguirme Correr no es una opción Esta maldición Me seguirá, necesito librarme de esto De hacerme esta maldición Pero como Ay, caza. A ver esto Un bolsillo A ver Aquí nada Ayer, a ver, a ver, a ver A documentos Médicos Ellos a veces están Luego de dejar al hospital Sala de psique o Está sea, muy bien como que digamos Ay, Ya viene la señora esa la fotografía es la clave. Debo transferir la maldición, la fotografía. Si este hombre pudo seguir esta maldición, yo tal vez pueda hacer lo mismo, pero ¿cómo? No sé nada de esto. Esto no es bueno. Ya siento cómo se acerca más y más. ¿Dónde estará? Está junto a mí. Por Dios, debo esperar a donde... que se vaya de aquí. O irme de habitación en la habitación. Ahí está. Ahí está la habitación. A ver, medicina expedida en el hospital Estos remedios no se pueden comprar Se necesitan Ser receta de una cita médica Sí, funciona la luz Parece que no funciona Bueno, al menos voy a poder hacer popo. Un momentito Bueno, ya después de hacer un poco el baño Voy a cerrarle para que nadie vea Me voy a ir de aquí. A ver, por aquí no hay nada. Aquí no puede entrar, así que aquí puedo estar seguro. A menos de que me vaya por siendo una una cerveza. Nada por aquí. Un libro raro. Aquí que habrá una bolsa así. Por, sí, por fin otro número. No, no, no me convence al cien ciento. Parece que lo atraen si pongo la música. Mejor no hacerlo, la verdad. ¿A ¿Qué hay por aquí? Nada. ¿Aquí es salida o es entrada? Otro número ¿Para que son estos? Bueno, me voy a armar de valor para ir allá. Quebra por aquí? Una bolsa así. La única forma de resolver esto es lleno más profundo. La única forma de deshacerme de esto es siendo más profundo Necesito aprender más sobre este hombre La no tengo unidad idea de dónde buscar sí. Se ve cansada No me sorprende que se vea tan cansada Con solo lo que debió haber pasado en este lugar con esas personas sí, de... Se ve preocupado Ella parece consciente de la atención Puedes sentirla solo mirando su foto ella es joven y se ve feliz Por suerte ella se mantuvo así Pero por alguna razón lo dudo. Creo que la niña del cuadro de aquí O la niña de aquí O la mamá son Es esa cosa, la de ahí Es esa cosa Ahora papá Se ve cansado asustado El líder de la familia no cabe duda Pero hay mucha tristeza en sus ojos Una idea, no, mucho mejor. No sé qué me trató de decir. Ah, no debo de verme aquí rápido. Que me faltan dos oh, monedas. No, mucho mejor. A ver, por aquí que habrá. Aquí no puede entrar, así que es un lugar seguro. Bueno, vamos a seguir. Bueno, hay que seguir aquí. aquí. Se siente mucha tensión. Apenas si sí puedo respirar. Esto... Esto no es bueno. Parece que hicieron rituales en este lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el dueño? Uh, no hay na nada más. buscar en otro lado. Ya fue suficiente. No hay nada más para encontrar. Necesito encontrar pistas en alguna otra parte creo que es suficiente aquí no puede entrar así que como que digamos yo estoy libre ahorita nada muchos muchos papeles notas papeles esto no es bueno hay algo acerca de un ritual aquí esto me servirá ¿eh? ya tengo suficiente será mejor que me vaya uh -huh. yo quiero seguir investigando ah uh... Parecen garabatos de niños Me pregunto ¿eh, Si es que hay más Que solo dibujos de niños Como las personas en ellos Espa, tal vez es el orden ¿La mamá? Tal vez es el orden de esto Luego lo voy a probar Busca la salida y escapa No quiero entrar ahí, gracias No, no quiero Es la única razón Aquí hicieron como un tipo de ritual o algo así. Será mejor. Necesito ver dónde está. Ay, está subiendo, qué bien. Puedo ir a aprovechar para ir a hacer los cuadros. ¡Lo sabía! Bueno, hay que seguir. Esto, es como yo... Aquí, okay, una mano de una niña con sangre, ¿aquí habrá algo o no? No, ¿aquí okay. qué ¡Ay, no manches! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios, no me había fijado! ¡Ay, no. Que la hago así y el caballo se mueve. Puede ser. Esto da miedo. Bueno, a ver, por aquí habrá algo. No. Espera, que debo buscar? Algo. Nada. Aquí está la niña, 100%. Está la niña por aquí. Es que esto no es muy normal. Es muy normal, 100% Debe haber algo Bueno, voy a ver dónde está la niña Yo también Creo que me está dando pistas Bueno, hay que seguir Parece que encontré una habitación sellada Este ritual mágico de la niña Salvo, están también encarcelados se Ve, prisionero Encontré una salida, debo hacerlo O sea, de que se abandonó la casa Voy a quedar encerrado no pues No pues no quiero ¿Cómo descubrí eso? Bueno Era lógico ¿no? Aquí no me fijé Por aquí debe de haber algo Muchas cosas Es para que no voy a salir ahorita Según este mapa Yo no he completado nada por aquí Creo que se... Creo que yo No sé por qué Pero creo que debo de volver donde yo estaba En el ritual de la vela Aquí a Bueno, creo que ya se fue Vamos, acá Corre, perro corre A ver, ¿qué hay? Okay. Nada Uf, uf, uy Aquí en donde no he ido Bueno A ver, por acá, ver. No. No Me debo de armar de valor para ir acá porque aquí no he ido mm -mm, Ya se me está formando el camino Pero, ¡Ah! He logrado escaparme Antes <ríe> de que me matara de nuevo Por Dios debo de irme ya de aquí A ver ¿Dónde me falta investigar en este piso? Ya no hay nada por aquí Será mejor que ya me vaya Sí, creo que sería mucho mejor que ya me fuera aunque en realidad hay un pasillo que yo no he recorrido, pero olvidémoslo de ahí. Es donde el baño. Son las puertas de ahí. Bueno, debo de irme de aquí. O podría seguir investigando. Creo que no sería buena idea ahora mismo. Me voy a ir a la cosa rara de acá. Ritual raro. A ver. O los garabatos de un niño. Aquí no puede entrar, así que eso es bueno. A ver qué hace aquí esto aquí. No manches, me fui otra vez. Me volví a donde mismo. Me volví aquí. a ver, aquí hay otro código. Un código de números. Bueno, ya tengo los números, pero ¿para qué me sirven? ¿Es cierto? ¿Qué investigué, sí o no? Creo que sí investigué por aquí Donde no investigué muy bien es aquí Creo que sería mejor que investigara un poco más A ver, por aquí debería de haber algo, 100% Ay, ay, ay ¿Para qué servirán estos códigos? Uy, pensé que era un cuadro fantasma ese. Oye, y si me voy a la... Al lugar de la niñita Oh, ya me voy directamente. Creo que sería mejor idea irme ya. Sería mucho mejor que ya me fuera de aquí. Bueno. Sigamos. Uy, no puede ser. Estoy yendo arriba donde yo quería. Me voy o sigo aquí. Me voy o sigo, me voy. Me voy. Adiós. Estoy seguro. Si sí, hasta se parecía. Se suponía que este lugar estaba abandonado. Y ahora la estoy viendo de ella. Porque no paro de sentir que ella me sigue llamando. Ella sigue detrás de mí entre las sombras. ¿Qué se supone que debo de hacer? Bueno, chicos, aquí se termina el video. Tristemente, ya que cada uno va a hacer una miniserie sobre esto. En cada episodio vamos a jugar con un monstruo, por ejemplo, este ya hemos jugado. Nada no más me faltan unos cuantos secretos que ustedes me van a ayudar. Diciéndome en comentarios cuáles son los secretos para yo hacerlo simplemente. Bueno, 5 likes, un suscriptor y 10 visitas para el siguiente video con este monstruo. Así que, ¡Adiós!